¿Se acuerdan de la serie Waywall y Aprende? ¿Esa serie? Ok. Ok, pude conseguir. Ok, puede conseguir 5 Robux reales. ¿Para qué saco esto? Conseguí 5 Robux reales. Tienen que adivinar cómo lo hice. Mira. Voy a actualizar la página para que vean que esto obviamente es verdad. Que no le estoy mintiendo. A ver. Ya que se... De... A ver, no, mi... No mm. Ahí. Ok, la verdad que... A ver. Voy a comprar algo que cueste nada más un... Ro... Mira. Mirá quien se conectó acá. Mirá, justo, justo. ¿Eh? ¿Sabes cómo poner un tonto en suspenso? No te voy a responder, de hecho. No me puedes trollar, amigo, te dejé ridículo. Ok, ok, perdón. No pude grabar al momento cómo compré esto, pero lo compré, yo no tengo más Robux. Pero en serio, no podemos dejar tiempo. Coño. A ver, me da lag esto, así que... Que le dirá Benja lo Pre Ya lo compré. Ya lo sí. compré. Listo, cambié la cámara de lugar. Ahora... Y acá Ah y Avatar, para Avatar. Avatar, Avatar Avatar Avatar, Avatar, Avatar Avatar Ok, acá está, está Cuesta 5 Robux esto, bújelo en camisetas en, en camisas perdón búsquelo en catálogo busquen the wiggles pongan ropa camisas y ahí les pasen algunas ventanas y ahí va a pasar ok Uf. para que saco esto si no Sí, sí. Uh, para saco la... dicen que saco que no la para que saco esto también una relación foto, una afinidad, claro vale acá está el Jeff para que le saco eso porque si no queda todo feo pero parece más light que Jeff el nuevo, el nuevo jefe nuevo púrpura del 2013 pero es sacar está esta Verazo. Le bueno, voy a poner eh, bueno, ahí... cambiar por favor... No, espera... Y eso es medio... Bah, esto ya parece como cambiar el skin, pero no importa... Más o menos... No, ok... Y eh, lo mismo. Sí. Pero eso no Ahí, queda, perfecto. La cabeza tenía la, más o menos. Que te puede eh, dar, así. Todo que, ¿sí? A no. mi hermana la traían arrastrando. Mi hermana la traían literalmente. Mm. Porque no, la, no podía caminar. A ver así, ¿verdad? Este, eh, ahí ahí está, y perfecto. Y Lissi, bueno, ahora no, vamos a un juego no, donde haya sí, todo, de los Wiggles no, una no, guitarra al menos, nombra habrá? que, no, pará, la ya la fue la que la tocaba? Un piano, sí. De Wiggles. Sí, bueno. <risas> Wiggle Town, Wiggle Town, cómo están ahora, ¿no? ¿no? Roblox es de 2000, bueno, 2005. Quiere, quiere y en 2005, quiere, quiere, y 2005 estaba todavía estaba Greg, el el amarillo que nadie de Latinoamérica creo que nadie conoció, pero no importa. Ah, 2018, claro, porque hicieron un show así con reuniéndose ya que los Wiggles se fueron, excepto Anthony, pero yo qué sé Bueno, vamos a entrar al en juego Y vamos a ver eh, Como nos vemos de chef Aunque okay. Solamente para comprar Listo Ok No, porque estoy okay. con, con auriculares pero no tienen micrófono, entonces tengo que tener el celular cerca. Y a veces lo, lo, lo alejo. Hermano. Ahí me... Hola. Bueno, antes que me olvide. Tengo... No sé si usaré esto como skin predeterminado, pero no, no importa. Ok, yo voy entrando el juego, pero... Está bien. Así que, Damos 11, 11, 11. Y bueno, entonces... entonces me cargué todo. Pero la mina, pues sí. a mí me dan algo y, y más cuando me lo recomiendan, lo de Y Ok, actualmente... No, ¿Por qué crees que me compro algo nuevo? Y ya desde la primera usada no me funcionó bien. Porque llevar... es